un momento para asentar tu mente. Una postura donde puedes tener tu espina recta y a la misma vez relajada. Conectando con las sensaciones del cuerpo sentado. Y eliges un momento, una experiencia de tu vida donde te sentiste completamente parte de la naturaleza, te sentiste unida, unido, conectado, puede ser nadando en el mar, caminando en el bosque viendo las estrellas sintiendo una brisa toma un momento que muy vividamente puedes recordar esta conexión y esta sensación de sentir completamente parte de este universo, de esta planeta, de la naturaleza. Y deja que este momento abre tu corazón. Y que recordar este momento conecta con un anhelo que todos pueden disfrutar este planeta en esta manera el medio ambiente en esta manera y puedes sentir o imaginar ¿no? las futuras generaciones generaciones que van a vivir en este planeta conecta con ellos y extiende esta calidez de tu corazón hacia ellos ser tus nietos los niños de tu vecino los niños que ves en la calle o imaginando simplemente todos los futuros generaciones niños y niñas que van a venir Y extienda a cada uno de ellos este anhelo que puedes vivir en un planeta limpio, limpio, verde, pacífico. Simplemente sientas esta conexión con todas esas futuras generaciones que ya mismo formen parte de ti. Y sigues extendiendo esta calidez de tu corazón a todos los animales que viven en este planeta. Especialmente los que están en peligro de extinción. Como el oso polar. el chimpancé común o el oso panda y extiendes tu corazón a cada uno de ellos ofreciendo este anhelo de querer beneficiarlo, de querer protegerlos. Este anhelo que estén bien protegidos, Seguros. Y sigues extendiendo tu amor a la tierra misma. todo el planeta Tierra, con sus ríos, océanos, bosques, montañas y valles, extendiendo este gran anhelo de que esté bien. planeta esté bien protegido sano Este, esta aspiración grande, deja que surge en ti un compromiso. Que yo quiero ser una condición benéfica. Una condición propicia. Para que futuras generaciones puedan vivir y disfrutar un planeta verde. Para que animales puedan vivir en este planeta seguro, protegido. Para que todos podemos seguir disfrutando un planeta tierra. Y cualquier acción que voy a tomar para proteger la tierra, voy a tomar desde este lugar de amor bondadoso. Desde este lugar de querer cuidar. todos seres y a el planeta.